Bien, seguimos en esta programación especial Semana Santa Telenor 2021. Avancemos desde la fe porque la fe es la certeza de lo que no se ve. En la mañana de hoy, sábado santo, cuando estamos en plena reflexión, en pleno recogimiento porque Jesús está en el sepulcro y la madre lo mira y lo... en plena reflexión se coloca para darle seguimiento en este Sábado Santo. En la mañana de hoy estuvimos nosotros compartiendo con nuestro querido Padre Ángel y describía con mucha con mucho conocimiento eh, cómo debemos nosotros pues, vivir este eh, Sábado Santo en reflexión, en oración, en silencio. Cómo la Madre de Jesús pues, está en el, en el sepulcro en este momento observando a su hijo. Ya en la intervención del mediodía, pues tuvimos la extraordinaria participación del ejército de María, un grupo de hombres y mujeres que han tomado sobre sus hombros la misión de que se propague el Santo Rosario, esa acción que nos deja la, nuestra Madre María del Santo Rosario, que es la vía más fácil de conectarnos con el Divino Creador, y ella que nos sirve de intermediario, pues nos dejó esa acción de poder utilizar esta herramienta más bien de conexión con él, que es el Santo Rosario. Ya en la tarde de hoy, cuando el día se hace adulto, pues tenemos nosotros la agradable presencia de un grupo de jóvenes. Ellos son de la Pastoral Juvenil Sanchina, que están con nosotros y vamos a compartir esta tercera y última eh, participación en este Sábado Santo. Así que saludamos y le damos la bienvenida a estos jóvenes. Mariel, Mariel, Ule, Mariel, Ulerio, Mariel Valerio, Jairo y Jorge Castillo están con nosotros. Y que nos van a compartir ya esta parte al final de este Sábado Santo. Y que saludamos. Mariel, saludos. Qué bueno que estás con hola, nosotros. Hola, Víctor. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Qué bueno, Harold. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Hermanos y jóvenes. hola, Víctor. Un placer estar aquí. El placer es nuestro y qué manera más especial de nosotros concluir, terminar este Sábado Santo con la presencia de ustedes, mis compañeros. Y hay que decirlo, pues decidieron dejarme solo esta tarde puede entenderlo, Víctor. Es una tarde de jóvenes y nosotros lo más probable es que desentonemos, ¿verdad? Eh, ya en esta parte de la, de la programación. Y pues, gracias por dejarme entonces con estos jóvenes, porque así mismo nos sentimos nosotros. Porque Mariel dice que hay que, sentirse, hay que ser joven siempre. Vamos entonces a, a, a llevar este conversatorio con ustedes que son de la Pastoral Juvenil Sanchina. Vamos a iniciar por Mariel. Mariel. Eh, la labor que ustedes realizan como parte o de los líderes del grupo de la Pastoral Juvenil en sus respectivas áreas en las que desenvuelven, en este caso por ejemplo en el Colegio La la Altagracia, ¿cuál es la labor que ustedes realizan para mantener viva esa, esa pasión de la juventud? Bueno, nuestro centro es la Pastoral Juvenil. Nosotros en la Pastoral Juvenil añadimos jóvenes o como decimos, sumamos jóvenes al equipo de Jesús. ¿Cómo se desarrolla la pastoral juvenil? Bueno, nosotros hacemos actividades, eh, misiones, hacemos retiros y en sí los encuentros son un día específico. En este caso nosotros somos líderes por siempre, que quiere decir que ya somos egresados del colegio, por lo tanto no estamos activos dentro del grupo de la pastoral en sí del colegio, pero... Existen los líderes que son los que actualmente están en el colegio y ellos son los que se encargan de llevar la pastoral, eh, bueno, haciendo todas las actividades, llevando personas invitadas a dar temas profesionales para mejorar eh, en cierto modo al joven, para que aprenda a manejarse, inclusive eh, forma jóvenes como nosotros que en algún momento le han tenido miedo al micrófono, quizás eh, miedo escénico, no quieren salir en televisión, no quieren ni siquiera grabar un video. Y los transforma hasta el punto en que le cogen un amor a todo eso, a todo lo que se trata de evangelizar, de llevar al corazón de cada joven Dios. Y le cogen un amor que es increíble. O sea, todo el mundo se impresiona porque de un momento a otro, esta persona que era tan tímida, pasó a ser una persona increíblemente espontánea en frente de, de los medios. Y entonces esa es nuestra labor como líderes. Nosotros nos encargamos de dar el ejemplo y es súper, a veces como difícil, <coughs> podemos decir, porque nosotros tenemos que decidir las cosas, también decidiendo por los que nos están viendo. Porque hay personas como los jóvenes que quizás quieren ser líderes que se ven en nosotros. Y nosotros no queremos que ellos vean una imagen que no es, una imagen que quizás no nos, re, no nos representa. Entonces, tenemos una labor un poquito dura, pero también es súper chula porque somos, como quien dice, de esos pocos jóvenes que con amor nos entregamos y... Eso es increíble, eso deja un sentir súper chulo. <risa> Harold, ¿se integran los jóvenes en su entorno, por ejemplo, en el colegio, de manera espontánea, a participar de las actividades que ustedes como, como patroa juvenil realizan? Así es, cada vez con las motivaciones que realizamos, más jóvenes se unen, les interesan los temas que se van a, a, otorgar, a otorgar y espontáneamente, así como usted menciona, Víctor, ellos se unen y nos llaman a nosotros para preguntar cuál será el próximo encuentro, nos preguntan sobre los temas y sobre todo nos dan sugerencias que son muy importantes para continuar realizando esta labor de formarlos y ayudarles. Qué bueno, Jorge, ¿nos podrías describir a grosso modo la experiencia, por ejemplo, tuya al formar parte de la Patrola Juvenil de San China, en este caso eh, del Colegio de la Altagracia al cual tú perteneces? Bueno, para mí eso fue excelente, eso fue una experiencia maravillosa que me ayudó a crecer personal, en, en forma personal y como espiritual. Yo digo que más de lo espiritual porque tengo una relación estrecha con las hermanas y yo sentí que pude a, a aprender más, pero también de personal, si no, no estuviera aquí sentado, <ríe> le tenía mucho pánico a lo que es el micrófono y mi querida cámara, adiós, hola a todos que me ven desde aquí… <ríe> Pero sí, siento que me ayudó a formarme como líder. Y ya siento que donde me manden, ahí yo voy a hacer mi grupito y que voy a hacer y voy a salir a flote, como se le dice, eh, como lo dice el pueblo. Y, y sí, y más en lo espiritual. Sí me sentí que me acerqué más a Jesús y que pude desarrollarme. Qué bueno. Mariel, eh, los temas que ustedes ya como jóvenes, tal como pastoral juvenil, dentro de, de, del, del colegio, en este caso, al cual ustedes pertenecen, ¿Cuáles son los temas que ustedes le llevan a los jóvenes y comparten con ellos? Bueno, eh, los temas de la pastoral se desarrollan anual, o sea, al inicio del año escolar se reúnen todos los líderes y ahí se hace una planificación del año. Eh, se divide en semestres, o sea, por ejemplo, el primer semestre se planifica antes de que inicie y luego el segundo se planifica en enero. Ahí es que los jóvenes nos encargamos de elegir los temas. Pero esos temas no salen simplemente de nuestra imaginación, o sea, no es que nosotros nos dijimos de que vamos juntando y ahí vamos a elegir todos los temas. Dentro de la planificación número dos, que es la de enero, a los jóvenes se les entrega, a los caminantes, como les decimos nosotros, se les entrega una hojita o en algún momento de la pastoral se les pide que den sugerencias de temas que quizás ellos piden, que creen o que necesitan escuchar. Y nosotros entonces de esas ideas recogemos, hacemos como un resumen y esas ideas las ponemos en la planificación. Eh, dentro de los temas que hemos dado, eh, se han dado temas eh, para crecimiento personal como psicológico, así, con psicólogos, personas profesionales en el área. Hemos dado temas como inteligencia emocional o por ejemplo con cómo... Eh, desenvolverse o conocerse a sí mismo, o sea, cómo es mi autoestima, eso es un tema que se ha dado también eh, Y también hemos dado un tema que es súper importante acerca de la alegría, o sea, la alegría juvenil Cómo nosotros, eh, como jóvenes, estamos en la iglesia para darle ese toque de alegría Y el tema que más me gusta a mí, que es el tema de la santidad dentro de los jóvenes, es un tema que se trata bastante también porque ahí es cuando nosotros les enseñamos a los jóvenes, no es que nosotros somos santos, porque no somos santos, ¿verdad que no? Pero sí les enseñamos cómo vivir la santidad de un modo pleno, siendo joven. No es un santo que se va a pasar el día entero trancado en un cuartito rezando el rosario. No es así, o sea, la santidad se vive a diario, en cualquier cosita que uno haga está la santidad. Y ese es mi tema favorito, precisamente por eso, porque... A veces los jóvenes como que creemos que la santidad está tan lejos y realmente está aquí mismo en las pequeñas cosas. Muy bien. Mariel, Jorge y Harold. Harold, Estamos en Semana Santa, una época hermosísima eh, donde volvemos nosotros a recrear ¿verdad? la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente un día como hoy, por eso el sábado santo es un sábado de oración, de silencio porque la Madre María pues, está en el sepulcro viendo a su hijo. ¿Cómo viven los jóvenes la Semana Santa? ¿Cómo se preparan? ¿Ustedes qué hacen para realmente vivir una Semana Santa? Así es. Bueno, como usted dice, uno de los momentos más importantes para nuestra iglesia y para nosotros, los jóvenes, nos preparamos particularmente nosotros, los jóvenes sanchinos, en misión. Es lo que acostumbramos a hacer en Semana Santa. La misión es una de las experiencias más bonitas que realizamos durante esta semana. Eh, cuando el COVID no, no estaba, es decir, en, estábamos en, en lo normal, se preparaba hasta el miércoles. Es decir, hacíamos una misa, preparábamos toda la logística, acumulábamos donaciones de los jóvenes del colegio, incluso los motivábamos a ayudarnos para... Todas esas cosas que ellos quisieran donar para esas comunidades necesitadas porque la misión se realiza en aquellas eh, comunidades en donde es difícil que llegue la palabra de Dios. Es decir, por su ubicación, eh, los sacerdotes a veces en este tiempo litúrgico tan importante no pueden llegar allá para preparar las actividades que nosotros estamos acostumbrados a vivir en Semana Santa. Y esa es la labor que nosotros realizamos allá llevar todas las actividades y rituales de la Semana Santa, acompañarla a la, a la comunidad y también formarles, es decir, hacemos los retiros nosotros, preparamos los temas incluso, y también le damos eh, donaciones. ¡Qué bueno! Hermoso es eh, la participación de estos jóvenes, que es una muestra de que no todo está perdido, y cuando estamos apegados a ese que todo lo puede, pues realmente podemos construir eh, un mundo mejor. Eh, Jorge, eh, la inquietud mía ahora, y es, vale, para, vale para los tres, por ejemplo, eh, este tipo de relación, de actividades dentro del colegio, pertenecer a la patronal juvenil dentro del colegio, en este caso la pastoral juvenil San China, que a la cual ustedes pertenecen porque son del, vienen del colegio La Alta Gracia, ¿cómo puede Jorge, y así eh, también Harold y Mariel, eh, asociar, eh, ¿en qué le ayuda? ¿Ustedes? hacer este tipo de actividad dentro del dentro del grupo, en su relación familiar. Bueno, en mi relación familiar. Sí. Tu eh, papá, pues, tu mamá, tus hermanos. O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te ayuda eso? Pues yo pienso que el tener estas experiencias, eh, uno ve de todo en la misión. Y pienso que nos trae más a valorar nuestros padres, a valorar los que ellos hacen con nosotros. Y también el crecimiento de esos, voy a decir, valores sanchinos que son la alegría y esas cosas que nos ayudan a ser mejores personas y nos traen también lo que es la tolerancia. Y también, tú sabes, nos da una mejor relación, como un mejor eh, apego a nuestros padres, así tener una mejor convivencia eh, con ellos, y bueno, los que tengan hermanos con sus hermanos, <ríe> en mi caso con mis abuela y demás familiares. Y, y sí, es algo muy bonito que pienso que a cada persona que nos está viendo, si se le da la oportunidad de participar de algo juvenil o de misión, eh, no tenga miedo, atrévase, que no se va a arrepentir. Así que si otro quiere… Mariel. Bueno, realmente la pastoral en sí eh, te cambia, o sea, no te cambia, te transforma, porque tú pasas de ser un joven que quizás eh, ignoras muchas cosas, o que no sabes muchas cosas O no dominas ciertos temas Y cuando entras a pastoral Empiezas a obtener conocimiento de la iglesia Conocimiento de la familia Porque también eso es un tema que se da dentro de la pastoral Y pues, ¿cómo influye eso que tú conoces? Eso que tú aprendes en la pastoral en tu familia Eso influye, por ejemplo, en mi caso Yo desde pequeña, a mí siempre me ha gustado hablar mucho Siempre yo me he desenvuelto bien hasta ahora eh, con, o sea, hablando siempre en, en público y eso yo lo, lo, lo puedo decir que lo tomé de mi papá porque papi también es así, de hecho si usted que está viendo esto eh, sigue sí, este si programa no conoce, desde si, el si miércoles. Si no conoce quién es el papá de que se sienta aquí a la derecha Exactamente, del radio, sí. eh, mi padre también eh, se desenvuelve muy bien y en sí toda mi familia nos desenvolvemos bien. ¿Qué pasa entonces cuando yo me integro a Pastoral? Ahí yo empiezo a darme cuenta de ciertos talentos que yo tengo, a conocerme a mí misma, a saber qué me gusta realmente. No es simplemente que, ah, que Mariel da para eso, no. Es que también a Mariel le gusta eh, estar entre los jóvenes, a Mariel le gusta servir de alguna forma. Y entonces, después que yo fui a misión, que fue gracias a la Pastoral, después que yo fui a misión yo dije, yo no quiero perderme ni una misión más, yo quiero seguir misionando pero por el tema de que estamos en COVID, pandemia, no podemos salir a las casas a tener un encuentro cercano con cada persona. Entonces yo dije, bueno, desde donde yo estoy, yo voy a misionar. Y ahí es donde viene la influencia, o sea, lo que influye de pastoral en mí. ¿Cómo influye? O sea, yo fui a misión años atrás, pero como ahora no puedo, yo voy a misionar desde mi casa o a misionar desde mi parroquia ya sea acompañando a los jóvenes, sirviendo en algunas lecturas de la iglesia o inclusive ayudando a limpiar la misma iglesia o cualquier otra cosa, que eso es lo que hacemos en misión y así es que influye la pastoral y la misión en nosotros. Antes de pasar a Harold, también para que nos cuente su experiencia en términos de relación familiar, en cómo ha contribuido el hecho de pertenecer a la pastoral juvenil, eh, para edificar a los a quienes nos están viendo en este momento y sobre todo a los jóvenes, que seguro que están siguiendo esta programación especial de Semana Santa Telenor 2021. María, descríbeme, defíneme, ¿qué es la misión para edificar a nuestros jóvenes que están viendo el programa en esta, okay. esta hora? Bueno, la misión en sí no solamente se da con la Pastoral sanchina. la misión es algo que es mundial, Cualquier persona va a misionar. Misionar significa que nosotros vamos con un objetivo a un lugar donde se necesite algo. Como se le llama a sí mismo, una misión es algo que tú te propones a cumplir. O sea, mi misión es cumplir tal cosa. O a través de esa estrategia yo voy a lograr esta meta. Nuestra meta es llevar la palabra de Dios um, y llevar eso que se hace en Semana Santa a las casas de personas que quizás no va a llegar, porque como dijo Harold, la misión se desarrolla en lugares donde los sacerdotes del área no pueden llegar. O sea, digamos por su ubicación geográfica y también porque Semana Santa es la semana mayor, o sea, es la semana más ocupada que tienen los sacerdotes, es imposible para algunos llevarle la palabra de Dios a aquellos campitos del país donde a veces ni siquiera la señal llega. Entonces, eso es lo que hacemos los misioneros, nosotros nos, como quien dice, nos regamos en el país <ríe> y entonces ahí, a donde no llegan los sacerdotes, llegamos nosotros, llegamos con la palabra de Dios, llegamos con las actividades previas de Semana Santa, llegamos con donativos para las personas necesitadas, e inclusive a nosotros nos ha tocado cantar el pregón, nos ha tocado hacer la vigilia que es, es hoy en la noche, nos ha tocado todo, básicamente todo lo que se hace en Semana Santa, que la gente va y lo vive, a nosotros nos toca ir y hacerlo. No es mucho vivirlo, es ir y hacer que otro lo viva. Y es diferente la vivencia porque o sea, uno, uno se, se estresa muchísimo porque decimos como que, oye, ¿y cómo vamos a hacer la Virgilia? O sea, eso es la, la Eucaristía Mayor del año de, de la Iglesia. Como nosotros, que ni siquiera somos sacerdotes ni monjas Vamos se, a llevar eso. Se disfruta. ¿verdad? Exactamente. Así. Se disfruta muchísimo. Okay. Harold, en tu caso, la, eh, la, ¿cómo ayuda eso en tu relación ya eh, puramente familiar? Bueno, en mi caso me ha ayudado muchísimo con mi relación familiar, ya que como dijo Jorge, coincido con él, eh, uno aprende a valorar mucho a su familia. Y también aprendemos demasiadas cosas. Una de ellas es que a través del servicio uno se edifica, uno sale... Eh, como recompensado y es, a veces uno no piensa eso porque voy a una misión, yo voy a servir, a ayudar y salgo entonces más bendecido de lo que llegué. Es decir, Amén. es una experiencia maravillosa donde uno se entrega y Dios da abundantes bendiciones para nosotros y nuestras familias. Hay que saber y hay que reiterar que precisamente ese amor... Y esa pasión que sienten estos jóvenes, así como ellos lo describen, es precisamente porque están siguiendo un fin. Están alimentándose eh, y el, con el soporte de Dios y la Virgen María. Eso no es algo fortuito. El hecho de que ellos estén eh, enfocados en, en, en participar de este grupo, de la Pastoral juvenil en sus respectivos colegios, en este caso la Pastoral juvenil San China, pues es precisamente en busca de ese objetivo. Quien lo fortalece es Dios quien está detrás de esa madre que hoy está en reflexión, está en silencio, viendo a su hijo en el sepulcro. Finalmente, jóvenes, porque ¿verdad? el tiempo eh, apremia y de verdad que, que podemos pasar la hora completa de esta intervención conversando con ustedes por la importancia que reviste esto, porque esos jóvenes que nos están viendo en este momento deben verse en su espejo realmente eh, podemos construir un mundo mejor con jóvenes formados como ustedes. Pero claro, sobre la base de que existe un Dios y que tenemos que estar eh, eh, pendiente y temeroso de ese que todo lo puede. Finalmente, me gustaría, y esto no suena como un cliché y no es así, eh, ese llamado que ustedes a esos jóvenes que nos están viendo eh, por el mundo en que estamos viviendo, el mundo cibernético, donde la mayoría de los jóvenes lo que quiere es estar pendiente de un computador, de un celular, no es que ustedes no lo estén, pero ponen las prioridades. En orden de prioridad eh, eh, establecen las cosas. Entonces, me gustaría un mensaje final ya en los cuatro minutos que nos quedan de esta participación para esos jóvenes que nos están viendo, y sobre todo en esta Semana Santa. Cualquiera de los tres que se anime. Bien, en estos momentos en donde las redes sociales marcan una tendencia tan grande, es decir, todos los jóvenes hoy la utilizan, es un mecanismo el cual pueden eh, ustedes utilizar para hacer luz y llevar las buenas noticias. Estas redes están a menudo cargadas de malas noticias y cosas así y nosotros podemos ser la diferencia, es decir, utilicen eso que tienen en sus manos, que tienen muchísimo poder para llevar la luz y el mensaje de Dios. Algo que nosotros hicimos el año pasado por la pandemia fue realizar la misión Juvenil San China desde casa, hicimos una programación especial para este momento tan importante a través de un canal de YouTube, que es Pastoral Juvenil San China, en donde nosotros compartimos las eucaristías propias de este tiempo y también uno, una programación especial, hablamos sobre el Jueves Santo y, par y participaron importantes personas que nos compartieron sobre el tema. Entonces, invitarles a ustedes a que hagan lo mismo, vivan la Semana Santa de una manera diferente y que también puedan participar activamente de, de este tiempo litúrgico Qué tan lindo. importante. Jorge. Bueno, yo les digo, aparte de eso que Harold eh, les dijo, que ya cuando venga la presencialidad, si a usted le llama de irse de misión, no se va a arrepentir, motívese. Y mientras tanto tengamos el COVID, use su mascarilla, su alcohol, sus manitas limpias y manténgase en distanciamiento y sirva en su parroquia. Que eso también va a ser una misión parroquial aquí entre en su sector. Pero siempre manténgase viviente, con una alegría feliz. Y si se motiva, arranque para allá y no tenga miedo. <risa> Mariel. Así es, yo lo que diría es, de mi parte, decirles que nosotros estamos aquí pero nosotros no representamos eh, la santidad, no somos perfectos, tenemos nuestros defectos, pero ¿qué pasa? La pastoral reduce tus defectos y los convierte en virtudes. Entonces, por eso yo les invito a que si usted está cerca de una pastoral, independientemente sea juvenil, digo, sea sanchina o no, vaya, únase, porque de verdad no se va a arrepentir. Como dice Jorge, dele para allá y arranque, que... <risa> Eso va a ser una experiencia única que lo va a fortalecer a usted, a su familia y a todo el que le rodea. Bueno, pues yo quiero de verdad agradecerle, Mariel, Jorge y Harold, la participación de ustedes, porque qué manera más especial de nosotros eh, Terminada esta parte de en este de sábado santo, así que vamos a saludar a Sorcita, ¿verdad? Claro, eh, sí. de aquí desde la tierra del Cibao, gigante del cacao, a nuestra querida madre, Sor María Teresa sí. Flete, que se encuentra en la novia del Atlántico, le mandamos un fuerte abrazo. Y viéndolo a ustedes disfrutarse, así que, así qué bueno. Hizo. Gracias, gracias por estar eh, con nosotros en esta programación Semana Santa Telenor. 2021. Avancemos desde la fe, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Vamos a una pausa, a regreso venimos, eh, continuamos con esta parte de esta programación y hacemos contacto, como hemos estado haciendo durante toda esta programación con el, nuestro querido Padre Ángel, ya en la segunda parte de nuestra intervención en este Sábado Santo. La pausa, ya regresamos. Bien, de regreso en esta programación especial Semana Santa Telenor 2021. Avancemos desde la fe, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Esta vez, ya en la segunda parte de esta última intervención por parte nuestra, en este Sábado Santo, cuando todavía continuamos en silencio, en reflexión, porque nuestra madre está eh, frente al sepulcro, viendo a su hijo Jesús. Saludamos y le damos una vez más, como hemos estado haciendo durante toda esta programación, a nuestro querido padre Ángel. Padre, saludo, buenas tardes, bienvenido ya en esta parte de este Sábado Santo. Muy buenas tardes, Víctor. Eh, veo que te han dejado solo. Lo que pasa... Y, pues... Que... Cuidado si sí tendremos que recitar a, a, a aquel salmo de mi amigo de en que yo me fiaba fue el primero en traicionarme. Yo decía ahorita que ellos se, temo, se atemorizaron porque teníamos ese grupo de jóvenes de las pastoradas en China esta tarde y tanto el Radio como Charlie dijeron: Bueno, Víctor, ya es una parte juvenil, entonces nosotros como que desentonamos y, y decidieron. Se, <ríe> se, se fueron. Sí, así es. <ríe> Padre, seguimos en este Sábado Santo, como yo decía, en reflexión, en oración, en silencio, porque la madre está al lado del sepulcro, del sepulcro viendo a su hijo. Ya eh, al caer la tarde, al llegar la noche, pues se llevará a cabo eh, en las diversas eh, parroquias la Vigilia Pascual, Padre Ángel. Y quisiéramos que usted nos describiera cuál es la importancia que tiene esa, esa actividad que hoy se llevará a cabo En las diversas parroquias de nuestra iglesia Bueno No solo no, no llevará a cabo Hay lugares donde ya están sí, celebrando Así es, así es sí. Porque debido al toque de queda Que es a las 7 de la noche Hubo que adelantarse Hay que adelantar la, la vigilia Y prácticamente será, serán Vísperas Más que, <risa> que sí. vigilia Pero bueno eso, la, las necesidades pastorales muchas veces hacen que, que eso suceda. Y yo recuerdo cuando yo trabajaba en San Pedro de Macorís, generalmente yo celebraba una, una, una vigilia comenzando a las 5 de la tarde en una de las parroquias donde no, no había sacerdotes. Y, y luego iba o a mi parroquia, que era la catedral, o, o iba a otra parroquia y el obispo celebraba en la catedral, entonces eh, no es algo nuevo eh, para muchos, en muchos lugares eh, se celebra así temprano, pero en esta vez es la necesidad de, por el toque de queda que obliga a celebrar más temprano. Eh, esta vigilia es eh, no solo importante, esta es importantísima y si queremos utilizar más términos para ponerla más grande, eh, encuentre usted el que más le parezca. Cuanto más grande, mejor. ¿Por qué digo esto? Porque es la vigilia madre de todas las vigilias en la iglesia. En la historia del cristianismo es la celebración más importante, porque celebramos la resurrección del Señor que es el gran misterio de nuestra fe, de nuestra salvación. Y por eso se reviste de tanta importancia y es eh, tan tan larga. Hay gente que a veces no entiende mucho y por qué hay tantas lecturas, estamos hablando de siete lecturas que, que se hacen, en donde se hace un recorrido de la historia de la salvación, comenzando desde la creación de, en el Génesis. Resurrección de toda la naturaleza, luego la parte que tiene que ver con el pecado, los profetas, eh, algunos libros históricos y finalmente las lecturas del Nuevo Testamento donde ya se proclama propiamente la Resurrección del Señor. Pero es una Vigilia que no solo cuenta con una liturgia de la palabra eh, larga, y muy distinta a la de una misa cotidiana, que solo son o dos lecturas o tres a lo sumo. En este caso, como ya he dicho, son siete del Antiguo Testamento más dos del Nuevo, son nueve en total. Entonces. O sea, padre, podríamos ah, decir entonces que es una Eucaristía con, con anexándole esa parte que tiene que ver con la vigilia. Eh, bueno, no vamos a decir que es un anexo, sino que es propio de, de esta celebración. Esta celebración tiene cuatro partes eh, fundamentales. Eh, primero, comenzamos con la bendición del fuego, que normalmente se realiza a una distancia prudente del templo para hacer una procesión en donde encabeza el sirio pascual que representa a Cristo. Cuando llegamos al templo, las luces están apagadas, porque estamos todavía en el momento de la meditación, de, de, esperando el momento de la resurrección, y la, la oscuridad en el templo es un signo de que Cristo todavía no ha resucitado, y, y las tinieblas de, de, se ciernen sobre el mundo. Ahora, cuando entra el, el sirio pascual, primero cuando sale en el mismo momento que se bendice el sirio y, y se enciende el, el diácono o el sacerdote lo eleva diciendo luz de Cristo porque ese sirio representa a Cristo que es nuestra luz en la puerta del templo vuelve y hace el mismo gesto y finalmente lo, lo hace cuando es colocado en, en un lugar que ya se ha preparado para eso y se canta el pregón pascual. Ese pregón pascual es un canto hermosísimo y antiquísimo también, eh, maravilloso cuando se canta eh, bien. Ay, si alguien no lo puede cantar bien, lo mejor es recitarlo. Un buen lector lo hace mucho mejor que un mal cantor. Y eso, y eso hay que tenerlo eh, bien claro. Eh, mira, eso lo digo ahora por primera vez, así que tengo que registrarlo. Un buen lector lo hace mejor que un, un mal, mal cantor. cantor. Sí. Entonces, eh, cuando se canta eso con, como decimos, como Dios manda, eh, eso a cualquiera le, le pone la piel de, sí, de gallina. Por, porque como tal, la, la, la misma vigilia es muy solemne, pero eso que claro. te dice Padre es cierto. Cuando ese pregón, si es cantado o ha leído, cualquiera de las dos opciones, que esté bien... Eso es algo que emocionante. No, no, eso, eso es así. Luego que se termina el, el canto de, de, del Sirio, en algunos lugares permanecen las luces apagadas y claro, y, y comienza ahí la segunda parte de, de, la, de la celebración, que es la liturgia de la palabra. Y los lectores con, con una linterna van eh, leyendo hasta que llega el momento... De, de las lecturas del Nuevo Testamento, previo a eso, se canta el Gloria, ahí se ilumina el templo, se ilumina el altar, eh, se, se pone el mantel blanco, la, los sirios que van en el, sea en, en, encima del altar o, o al lado de, eh, del altar, se, se ilumina todo, se canta Gloria, se tocan las campanas, eh, donde hay, hay pueblos que incluso se combina con, con el ayuntamiento y, y se toca también la, la sirena, y, y es todo una, una alegría. Sí, emocionante, es, emocionante. Es, es un gloria que debe resonar a, hasta lo más alto de, del cielo o en lo profundo del abismo. Por eso eh, se debe ese día. El, el gloria debe ser totalmente diferente, igual que la aleluya que se canta para el, el evangelio. El mismo salmo, la respuesta eh, es, es, es la aleluya. ¿Qué, qué es la aleluya? Es una alabanza a Yahvé. Es lo que significa eso, aleluya, aleluya. Eh, eh, Alabado sea el Señor. Padre, Entonces, como usted decía al principio, Padre Ángel, la vigilia se hacía ya... Eh, eh, tarde en la noche por la situación que estamos viviendo actualmente es por eso que se ha adelantado porque también sí. ya eh, eh, eso le daba todavía más solemnidad y todavía era más emocionante cuando se, cuando se hacía la hora que estaba programada eh, durante todo el tiempo porque esta es una, una situación eh, decepcional que estamos viviendo y es por eso que se ha adelantado la hora de la vigilia pascual Sí, porque eh, como el nombre indica es una vigilia es vigilar en la noche a la espera del momento de, de la resurrección. Se supone que esta vigilia debe comenzar cercana a la medianoche para, te, para terminar en la madrugada. Con porque el resucitar? La, la resurrección del Señor fue la madrugada de, del domingo. Ahora, por razones eh, pastorales, razones de, de la delincuencia que, que hay en en muchas partes del mundo, no solo en nuestro país, sí. en, en, hemos tenido que ir acortando la, la, las horas, y en vez de comenzar por ejemplo a las 10 o las 11 de la noche, pues se comienza a las 8 de la noche, pero ya, aún así ya está de noche, y, y eso se, se sobreentiende. ahora todavía más temprano a las 5 de la tarde, al menos eh, este año, pero eh, como el nombre indica es vigilia, se debe hacer lo más tarde de la noche posible. En el caso nuestro, aquí en el seminario, como estamos aquí en nuestra casa y no tenemos problema con toque de queda, entonces vamos a celebrar... A la a hora la real. Sí, vamos a celebrar a las 10 de la noche. Entonces, padre, nos quedamos en el encendido ya de las luces, en esa parte de la vigilia pascual, para continuar sí. describiendo lo que sucede en esta vigilia. Bien, después que ya se, se enciende todo el templo, toda esa alegría, el canto de el gloria, las campanas que, que resuenan, eh, etcétera. Se hace la liturgia correspondiente al, al Nuevo Testamento, una segunda lectura de la Carta a los Romanos, si la memoria no me falla, y luego el, el Evangelio según el ciclo que corresponda. En, en este año corresponde en el ciclo B, que sería el Evangelio de, de Marcos. Y después de determinado, Terminada esa parte, la homilía como de costumbre, entonces comienza una tercera parte de la celebración, que es la liturgia bautismal. Durante el año se preparan los catecúmenos, es decir, los adultos que no se han bautizado, que no han recibido los sacramentos, han sido preparados durante todo el año recibiendo la catequesis y durante el tiempo de cuaresma, han recibido una serie de, se han hecho una serie de ritos, de elementos que van acompañando ese proceso de formación. Cuando llega este momento, ellos se, se preparan para ser bautizados. La cuaresma tiene toda ella un sentido bautismal. Si uno sigue los textos litúrgicos, de o sea, las escrituras especialmente, durante el tiempo de cuaresma se dará cuenta de que muchos de los textos que, que se van leyendo tienen un sentido bautismal porque la noche de Pascua es la gran noche para recibir esos sacramentos para los catecúmenos que han, han dado el paso de aceptar al Señor, recibir el sacramento del bautismo de la confirmación y de la eucaristía entonces ahí comienza toda esa parte, esa liturgia bautismal en donde también el pueblo de Dios renueva sus promesas bautismales y después que termina esa liturgia, con incluso donde se canta la, la letanía de, de los santos, después que termina toda esa parte, la renovación de las promesas, comienza la, la liturgia eucarística, que ya es, parte común en, en cualquier celebración Padre, de, de la misa cuando usted dice que por ejemplo ya en esa parte se confirma el, el, el compromiso bautismal, podríamos decir que guardando la distancia que es por ejemplo lo que pasa en la misa crismal donde todos los sacerdotes alrededor del obispo van y renuevan su voto como sacerdote se comprometen de nuevo podríamos asociar eso más o menos así con el pueblo de Dios en, en esa eucaristía, en la vigilia bueno, pues podríamos hacer el paralelismo, sí, entre una cosa y, y otra. En el caso nuestro, renovamos el, la, las promesas que hicimos el día de la ordenación y en este día, pues todos los bautizados, algunos que fueron bautizados eh, adultos y otros que fueron bautizados eh, siendo niños, entonces eh, todos renovamos nuestras promesas y nos comprometemos a a vivir la, la, lo que exige el, el bautismo porque no es simplemente que me en agua como muchas veces la gente quiere como que uno lo bañe sí. y, y realmente no, no es que uno va a, a bañar a nadie eh, con agua bendita si, sino es renovar el compromiso de lo que implica ser bautizado y eso es lo que uno hace en, en ese día que también se puede hacer durante la cincuentena pascual, especialmente en la misa dominical. Al inicio, en vez del acto penitencial, se hace la, la renovación de, del bautismo durante toda la cincuentena. Entonces, seguimos, Padre, ya en el desarrollo de la vigilia y quedamos en el, ya en la lectura del Evangelio, decía, ¿verdad? Sí, ya, de, ya. después de eso, ya viene la lectura eucarística. Después de la liturgia bautismal, viene la liturgia eucarística en donde es lo común en en cada, en cada misa la diferencia está en que hay algunos eh, algunas partes que son especiales por ese día que, que se está celebrando pero no es no es mucho lo, lo que varía son algunas palabras que, que varían por, por la vigilia por, eh, por el, la fiesta que, que estamos celebrando entonces, padre, yo entiendo que nosotros desde aquí debemos pues, incentivar, motivar a quien no ha vivido esa experiencia de participar de una vigilia, pues que, que, la, que la viva. Y creo que este es el momento eh, oportuno para vivir esta experiencia de participar de una misa, eh, de una vigilia pascual, porque ciertamente, como usted muy bien describe y ha señalado, pues es una experiencia maravillosa, una experiencia extraordinaria la que se vive. Es muy emocionante, de manera que nosotros, desde aquí, desde esta programación, y ya por lo expuesto por el Padre Ángel, eh, con mucho conocimiento, le invitamos realmente a que vivamos esta experiencia de participar de, de esta o de una vigilia pascual, porque de seguro que de vivir la primera vez la experiencia muy difícil, se puede usted perder las posteriores. Así que, Padre, queremos también que por parte suya invite a la feligresía a participar de esta vigilia pascual para no perderse la experiencia de participar de una, de, una, de una actividad como esta de nuestra Iglesia Católica. La invitación ya está hecha, acaba de decirlo, y creo que para un, un cristiano católico que no haya... He participado nunca en una, en una vigilia lo primero es que tendría que cuestionarse su, su fe católica pero no, no lo vamos a condenar sino ¿sí? que le vamos a dar la oportunidad de que participe aunque sienta que sea larga la celebración le aseguro que si entra en, en la dinámica de la, de la celebración cuando termine encontrará que pasó rápido así es eso, eso se lo puedo asegurar. Eso es cierto, yo también se lo puedo eh, eh, testimoniar que la primera vez que participé, a partir de ese momento, pues, dije, no me pierdo más una vigilia pascual por la experiencia hermosísima y extraordinaria que es usted participar de esta actividad. El Padre Ángel, pues, ha descrito, ¿verdad?, eh, todo lo que sucede en la vigilia pascual, la actividad esta que, por la situación que vivimos en el mundo, pues, se lleva, estará llevando a cabo más temprano que lo acostumbrado, porque es una actividad que se lleva a cabo ya al, al, muy tarde en la noche, ya al amanecer del domingo, eh, por la característica que tiene esta, esta actividad. Padre, eh, antes de hacer contacto con usted, pues tenemos nosotros, eh, participaron un equipo de jóvenes de la Pastoral Juvenil Sanchina. Estuvieron con nosotros y de verdad que fue, esa es otra experiencia maravillosa. Y le decía a usted, eh, fuera de cámara, que no todo está perdido. Cuando nosotros vemos jóvenes integrados a la labor eh, propia de evangelizar, yo creo que ciertamente debemos nosotros pues, seguir alimentando esas acciones de nuestros jóvenes eh, para que realmente podamos nosotros eh, construir un mundo mejor, yo creo que podemos hacerlo eh, si seguimos esa línea, por ejemplo que tienen esos jóvenes que participaron con nosotros hace un momentito, antes de entrar en contacto con usted padre Indudablemente que no todo está perdido Lo, hay muchos jóvenes que están haciendo labores maravillosas en, en la vida de fe, otros desde un ámbito social porque no son personas de, de fe propiamente religiosa, pero hay, hay más, como dice la canción de Rafael, a mí me encanta eh, citar esa canción y me gusta escucharla también, eh, hay más luz eh, que, que oscuridad, hay, hay más azul en el cielo que, que nubes negras, Lamentablemente lo, lo negativo muchas veces se lleva las portadas de, de los periódicos o, o los titulares en los noticieros y cosas importantes eh, no, no salen en, en las noticias. Y creo que, que debemos rastrear más las cosas positivas para ir cambiando eh, esa mentalidad de, en, en la sociedad, que uno se sienta a ver las noticias, yo que soy un, un fanático de, de las noticias de toda la vida, de, me acuesto yendo noticias, me despierto yendo noticias, durante el día veo noticias y, y uno ve, si uno cuenta, el porcentaje de, de las cosas negativas que, que salen en los noticieros es alto, muy alto comparado con las cosas positivas. Y creo que, eh, bueno, tú que trabajas eh, directamente en, en la televisión, pues también tiene una, una labor en ese sentido de rastrear cosas buenas para presentarlas, porque es más bueno lo que pasa en la sociedad, lo que pasa es que no se difunde. Y hay que difundir más las buenas noticias que, que las negativas. Y esos jóvenes eh, que estaban ahí, y conozco a algunos de ellos, pues puedo dar testimonio de que son muchachos que, que llevan una vida sana y que están aportando algo positivo para su generación. Así es, y como muy bien usted señala, entonces estamos nosotros en la obligación de darle mayor oportunidad, porque esas es son de las buenas noticias, que hay que difundir para que, si queremos, seguir, seguir aportando para construir un mundo mejor. Padre. Hemos llegado nosotros pues al final de esta última participación de hoy sábado santo en esta programación especial Semana Santa Telenor 2021. Avancemos desde la fe porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Padre Ángel, gracias una vez más por compartir con nosotros como siempre, eh, colaborando con esos conocimientos, poniéndolo de manifiesto y enriqueciendo esta programación. Gracias Padre por estar con nosotros. En siempre a la orden, pues hasta mañana y el que tenga oportunidad arranque para la misa. Así es, si Dios lo permite. A ustedes decirle que mantengan la sintonía porque ya está eh, por ahí el, el equipo de prensa que tiene la responsabilidad de mantener informado de todo cuanto ha acontecido en el aspecto de la noticia y las informaciones en toda esta región del Nordeste, el país y el mundo a través de esta programación especial Semana Santa Telenor 2021. Así que no le cambio y que en breve... La parte informativa.